Bien, estamos viendo cuáles son las posibilidades que nos permite Google Meet para utilizarlo en docencia no presencial. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer emisión de vídeos en directo. Algo interesante para poder realizar una clase en directo y con los alumnos podríamos interactuar con chat. Esta sería interesante tener la clase programada durante toda la semana. Es decir... Yo tengo clase todos los miércoles de 3 a 4. Bueno, pues eh, me gustaría tener un enlace desde el cual yo se lo voy a poner en el aula virtual a los alumnos y cuando clican ahí pueden ver la clase en directo todas las semanas y no tengo que cambiar el, no tengo que cambiar el enlace. Esto lo podemos hacer a través del de el calendario de Google. Así que nos vamos a ir al calendario. Dentro de las herramientas me vengo al calendario. Bien. Y vamos a suponer que eh, yo tengo clase todos los jueves de 11 a 12. Bueno, pues voy a poner aquí eh, clase de física. Física 1, y en más opciones, en más opciones, voy a decir que esto se va a llevar a cabo, lo voy a personalizar, le voy a decir que se lleva todo, a cabo todos los jueves, bueno, personalizado, que, se, que va a ser todos los jueves y que va a terminar... Voy a poner el 30 de mayo, que es sábado. Yo sé que ahí ya ha terminado el cuatrimestre. Vale, pues entonces todos los jueves me va a poner, el, me, me va a reservar esta hora eh, para dar la clase. Listo. Y a continuación le voy a decir que quiero añadir una conferencia. Al decir añadir conferencia, me aparece un código. Este código es el mismo que yo puedo utilizar para hacer la videoconferencia normal, pero además voy a decir añadir emisión en directo. De manera que aquí tengo otro código. Son dos códigos lo que tengo. El primero, este de aquí, el de unirse a Hangout, se lo puedo dar... A los profesores que vamos a ser los ponentes. Y la emisión en directo es la que voy a poner a disposición de los alumnos en el aula virtual. Así que esta la voy a copiar. Me vengo a mi aula virtual. Voy a activar un recurso y voy a decir que quiero una URL, agregar. Y voy a decir: clases en directo jueves de 11 a 12 y voy a poner aquí la url como a mí me gusta que esto aparezca en una ventana aparte le digo que me ponga en una ventana emergente y guardamos los cambios y que no se me olvide este enlace me lo voy a copiar también y lo voy a poner también como una URL, pero la dejaré oculta, porque esta no es para los alumnos, esta es solamente para los profesores que vamos a estar acceso a la clase, acceso de profesores. La pongo aquí y le digo también que la quiero en una ventana emergente. Bien. Eh, tenía que haber puesto un segundito. Voy a dar aquí. Eh, Id. Bueno, es, es este. Control-C, vengo aquí, control-V. Ahora sí, es que faltaba el HTTP. Y guardamos el cambio. Muy bien. Bueno, pues este sí que lo tengo que dejar oculto, el acceso a profesores, porque ese solamente es para mí o para los profesores que vayamos a impartir la clase. Y, y nada, no tendría que hacer ningún tipo de, eh, de cambios porque... Durante todas las semanas yo puedo utilizar esos enlaces, no tengo que cambiarlos semanalmente. La forma de dar clase, pues, es la, la misma que hemos explicado en el vídeo anterior. Me voy a unir. Para unirme puedo dejar la cámara o quitarla. Voy a quitarla. Y, bueno, pues le voy a decir que quiero grabar la reunión e iniciar la emisión. Ahora tengo los dos eh, botones. Por un lado quiero grabarlo y por otro lado le diré emitir. Bueno, pues le damos a grabar. Me dice que le tengo que decir a los, a los asistentes que, le, que los voy a grabar para pedir su consentimiento y una vez que está grabando le voy a decir también iniciar emisión. Iniciamos la emisión y aparecerá también un nuevo icono en el que dice que la emisión se está llevando a cabo. Ahí está, emisión activa. Bien, pues a partir de este momento yo puedo hacer la introducción eh, de la asignatura, o dar la bienvenida, como quiera, y también puedo presentar un PowerPoint, como expliqué anteriormente. Con una ventana, si yo tengo abierto eh, varios eh, programas, pues puedo decir cuál es el que quiero compartir. Si fuera... Eh, quiero ver una página web, pues le compartiría el Google Chrome. Si quiero un PowerPoint, pues este, el PowerPoint, se lo comparto y aquí lo tengo. Esto es lo que le estaría explicando ahora mismo. Voy a dejar de compartir. La otra forma de hacerla... de, de compartir sería compartir toda la pantalla. O sea, todo lo que está ocurriendo y todo por donde yo me voy moviendo en la, por la pantalla, eh, quedaría grabado. Y nada más, una vez que ha terminado, le voy a dar a detener la grabación y, por supuesto, le voy a decir también que voy a detener la emisión. Cuando todo esto ha terminado, me va a llegar un correo electrónico donde me voy a poder, voy a tener acceso al vídeo. El vídeo se habrá guardado en el Google Drive, en una carpeta que se llama eh, Grabaciones del Meet, y mmm, desde ahí ese archivo lo podré eh, copiar su enlace y ponerlo disponible también en el aula virtual para que los alumnos puedan ver la clase en caso de que no hayan podido asistir o simplemente la puedan visualizar visualizar todas las veces que, que lo requiera. Muchas gracias.